Berro, aliado natural contra la anemia. El berro es una planta más conocida como ingrediente en ensaladas y salsas que por sus efectos terapéuticos pero su contenido en vitaminas y minerales lo convierten en un recurso de gran ayuda para combatir la anemia. ¿Qué es el berro? ¿Dónde encontrarlo y principios activos? Uno de los grandes frentes donde las plantas medicinales nos pueden brindar toda su fuerza reparadora es el aporte de vitaminas y sales minerales. Dentro de este campo una planta clásica de herbolario y muy presente en los remedios tradicionales es el berro, que destaca precisamente por su alto contenido en estos nutrientes esenciales perro es una planta acuática de la familia de las crucíferas que se ha cosechado desde antiguo en el mundo rural como un recurso alimenticio más. Las hojas de sabor amargo se incorporan en ensaladas, en salsas, en potajes o en cremas de verduras a las que aportan su característico sabor pero por sus efectos terapéuticos no es menos importante su función como planta medicinal, destinada a tratar situaciones de debilidad, anemia y afecciones respiratorias. ¿Cómo es el berro y dónde se encuentra? El berro o mastuerzo de agua Astructium officinal es una hierba perenne. De entre 10 y 60 centímetros de alto, con los tallos carnosos y huecos, generalmente postrados, las hojas partidas en cementos irregulares, con el terminal más grande y las flores blancas, agrupadas en inflorescencias densas. Estas son cápsulas o silicuas ovoides que van apareciendo a lo largo de la parte superior del tallo conforme fructifica la planta. Se encuentra fácilmente en espacios acuáticos o semiacuáticos de aguas limpias o relativamente limpias como canales, arroyos, fuentes y estanques, desde el nivel del mar hasta superado los 1600 metros de altitud en las montañas. Pueden formar pequeños tapices flotantes sobre las aguas calmas y frescas o quedar acumuladas en las orillas cuando la corriente tiene más fuerza con las raíces fijadas en el fondo? Planta europea frecuente en la Europa Mediterránea y Occidental que se ha cultivado también en huertos y viveros. En América del Sur se conocen varias especies que responden al nombre de berro pero no tienen mucho en común entre ellas y no tienen nada que ver con el berro europeo este está presente como planta adventicia en Argentina Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay en algunos países europeos con gran tradición en su consumo es costumbre plantar berreros artificiales pequeñas parcelas inundadas con agua limpia e incluso potable, para favorecer su cultivo. Principios activos del berro y propiedades. Las hojas de berro son agua en un 94% y en el resto de su composición orgánica contienen tan altas y concentradas dosis de nutrientes que hacen de ellas un tesoro nutritivo y medicinal a tener presente. Destacan sobre todo por su elevado contenido en vitaminas y minerales, en cambio la presencia de grasa es muy baja y nula la de colesterol. Principios activos que le dotan de importancia medicinal y curativa son los siguientes vitaminas A, C, B2, riboflavina, B1, tiamina, B3, niacina, B6, piridocina, B9, ácido fólico y E. Sales minerales, en especial potasio, sodio, calcio, hierro fósforo, manganeso, yodo y zinc, glucosinolatos como el gluconastortésido, y la gluconasturina, entre otros. Principios amargos: aceite esencial como derivado de la citada gluconasturina, tabonoides, carotenoides, ácido de brazos, oleico, linoleico, palmítico, en muy pequeñas proporciones. Todo ello confiere al el berro virtudes antianémicas, vitamínicas, antiescorbúticas, remineralizantes, digestivas, aperitivas, expectorantes, antiinflamatorias, diuréticas, depurativas, robes vacientes, dermoprotectoras y estimulantes del cuero cabelludo. El berro como planta medicinal supone un apoyo natural de primer orden para plantar cara a la debilidad, la fatiga y la inapetencia y la anemia por falta de hierro. Según datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1.620 millones de personas en todo el mundo están afectadas de anemia en algún grado, lo que supone un 24.8% de la población mundial. Este dato da fe de la preocupante incidencia de esta enfermedad asociada a una baja absorción de vitaminas y sales minerales y en la que son especialmente vulnerables determinados sectores de la población como los niños, las embarazadas y los ancianos. El verbo puede aportar a estas personas un tratamiento de apoyo que está libre de efectos secundarios. Pero las indicaciones terapéuticas de esta planta acuática son mucho más amplias y variadas como puedes comprobar en este listado de beneficios del berro para la salud. Es un remedio el importante para tratar la vitaminosis o deficiencia en la cantidad de vitaminas que el organismo precisa para su buen funcionamiento. Junto con la potenciación de una dieta adecuada, los tratamientos con berro suponen una ayuda adicional. Antiguamente se había usado para combatir o prevenir el escorbuto. Por su alto contenido de hierro, el berro se indica en fitoterapia como un apoyo efectivo para tratar los estados anémicos en anemias ferropénicas, leves o moderadas. El aporte suplementario de hierro contribuye a la producción de glóbulos rojos que son los responsables de llevar oxígeno a los tejidos corporales. El verbo es una fuente importante de vitaminas y sales minerales y se recomienda como reconstituyente natural en caso de debilidad, fatiga, falta de energía, en periodos de convalescencia, en el embarazo y durante la vejez. Se comporta como un diurético bastante potente y se indica en estados en los que se requiera aumentar la diuresis como ocurre en las infecciones de vejiga, oliguria, retención de líquidos y como un preventivo contra la aparición de piedras en el riñón. Se recomienda como apoyo para tratar la hipertensión arterial como un diurético de efectividad probada. Se indica igualmente para bajar el ácido úrico ligado, este en muchos casos al tipo de alimentación y para aliviar el dolor de gota. El verbo se comporta como expectorante y antipulsivo moderadamente útil en caso de afección respiratoria no aguda para conseguir alivio en faringitis, laringitis y bronquitis, favorece en efecto la descongestión de las vías respiratorias con la expulsión de la mucosidad acumulada y calma la tos irritativa y no resolutiva. Se considera ligeramente hipoglucemiante y se ha indicado como coayudante natural en tratamientos antidiabéticos pero en ningún caso como sustituto de estos. Por su condición de tanto amarga, el berro activa la secreción de jugos gástricos desde las mucosas del estómago a orden del cerebro vía nervio vago aumentando la sensación de apetito y la necesidad de comer. Se indica en el tal caso para combatir los estados de desgana, la debilidad por falta de nutrientes y en convalescencias, como ya se ha dicho. Su efectividad en anorexias nerviosas, sin embargo, es muy limitada. Se ha usado el jugo de berro de forma tradicional para combatir los parásitos intestinales y para favorecer su expulsión por su elevado contenido en calcio el consumo de verro se ha recomendado en personas que sufran descalcificación ósea en osteopenias disminución de la densidad mineral ósea que suele anteceder a la osteoporosis o cuanto menos para prevenirlas así como para apoyar la recuperación de lesiones óseas en fracturas y traumatismos uso externo los extractos de berro se destinan al tratamiento natural de determinadas dolencias bucodentales como la sincivitis, la inflamación de la pulpa dental y la inflamación de la lengua o rositis. Esta planta muestra una gran efectividad para combatir la dermatitis seborreica aplicado en forma de champús o loción capilar y se ha indicado como preventivo para fortalecer las raíces del cabello y frenar su pérdida prematura con un éxito relativo. El berro es de aquellas plantas que se pueden consumir tanto fresca como seca, ya sea con fines alimenticios o terapéuticos. Se aprovechan especialmente las hojas, pero también las partes floridas. El mejor momento para su recolección es la primavera, aunque el berro puede florecer dentro del invierno y mantenerse en flor durante el verano. El berro se toma de las siguientes formas. Planta fresca, licuada y diluida con agua para tomar como jugo vegetal con poder reconstituyente entre 50 y 150 gramos al día. Mejor si lo combinas con otros sabores no tan amargos. Planta fresca para tomar en ensaladas o en salsas. Planta hervida en caldo o cremas vegetales para la debilidad. Jarabe de hierro para las afecciones respiratorias de 3 a 5 cucharaditas diarias. Infusión de las unidades y las hojas de berro secas para afecciones respiratorias, anemia, debilidad y cansancio, generalmente asociadas a otras plantas con las que se mitige su alto amargor. Dos a diarias con miel de romero o tomillo. Jugo fresco de berro para aplicar en fricciones sobre el cuero cabelludo. Extracto glicólico de berro en lociones chapuz. Cremas y geles para tratar dermatitis seborreica y alopecias incipientes. Estrato de verro en colutorio para enjuagues y gargarinos en infirmitis y lositis. Infusión de verro y bistorta para enjuagues y gargarinos bucales. Hojas frescas mascadas para tratar la inflamación de las encías.